Además, el Ejecutivo Autonómico, con el presidente Emiliano García Paje a la cabeza, ha querido arropar con su presencia la reapertura de un emblemático edificio briocense, el conocido como Torreón. El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado su visita a Brihuega para inaugurar el Hotel Villa de Brihuega, al conocido como El Torreón, que llevaba cerrado los últimos años por una reforma integral de todo su complejo y así adaptarse al turismo de calidad que quiere ofrecer este municipio desde la llegada imponente del turismo de la lavanda. Pues es una remodelación total, Entonces hemos recuperado lo que era el antiguo hostal, porque estaba la verdad, muy deteriorado, hemos incorporado de 20, hemos pasado 30 habitaciones, los huéspedes... ...pues bueno, de 30 habitaciones lo que debe sí, ...tenemos para poder comer 300 personas en el comedor... ...y eso es lo que tiene la instalación". -"Os tiendo la mano también desde el gobierno regional... ...en materia turística para ayudaros a, a la promoción... ...al impulso de este hotel... ...pero también de todos los negocios... ...que con pequeñas empresas, pequeños autónomos... ...están trabajando para impulsar Brihuega al máximo... ...para que se conozcan nuestros pueblos... ...y sobre todo también, pues ese famoso festival de la lavanda... Que ha hecho que Briuga tenga ya marca internacional... ...y que esté siendo reconocida internacionalmente. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco... ...ha destacado el buen hacer de Guadalajara en turismo... ...ya que en este último mes de enero... ...ha sido la quinta provincia de España... ...con mejores registros de turismo rural... ...y la tercera a nivel nacional en cuanto a turismo extranjero. El de las pernoctaciones en turismo rural... ...en Castilla-La Mancha y la provincia de Guadalajara... ...es la quinta provincia... ...en crecimiento en pernoctaciones en turismo rural... ...en este primer mes de enero... ...y ha sido además también eh, este mes de enero... ...la tercera provincia en incremento... ...en pernoctaciones en turismo extranjero... ...en el ámbito hotelero... ...por tanto en ese crecimiento que está visitando... ...visibilizando toda nuestra región... ...y muy concretamente la provincia de Guadalajara... ...en el ranking tanto en turismo rural como en turismo extranjero, pues eso espero que dé buenas noticias. Las 30 habitaciones con las que cuenta el hotel van a ayudar a potenciar aún más el turismo de la lavanda, que atrae hasta este municipio a miles de turistas durante los meses de junio, julio y agosto. El alcalde Luis Viejo ha destacado el crecimiento del turismo briocense en el último año. Hemos cuadriplicado el número de visitas durante todo el año, es decir, estamos esperando que este establecimiento se abriera para poder dar ese servicio y poder ofrecer a, a quienes nos visitan un servicio de calidad y yo creo que lo Hotel Villa de cumple precisamente esos requisitos. De esta manera se amplía aún más la oferta turística de este municipio y ofrece servicio de comida y alojamiento para todo aquel que lo desee. Eso sí, para evitar sorpresas es mejor asegurarnos con una reserva con tiempo de antelación.